¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Dehaced Bueno chicos, como al principio de cada vídeo ya sabéis lo que vamos a hacer Vamos a ver, aquí está, vamos a mejorar nuevas armas, comprar nuevas armas Como habréis visto ya, me falta un nivel para completar ese nivel 19 y pasar al nivel 20 Ahora veremos todos los niveles de este club de golf y nada, vamos a comprar armas que, vamos, que si me las he pasado los niveles. Con las armas que tengo ahora, imaginaros con las que voy a tener ahora y mejorar. No está nada. Hay que comprar este nuevo fusil de cerrojo, 2000, vale. Creo que me queda para la siguiente arma, efectivamente. Ese H, compramos y ya para el siguiente no me queda. No, no, no, no Y tengo que llevar al nivel 21 sobre todo Una, dos Ojo, pues me faltan solo dos armas Y tendríamos todas las del juego Ni tan mal, chicos, eh Vamos a ver las dos Que hemos comprado Voy a equipar, por supuesto Esta secundaria A ver Sí, no, mejorar no Equipar Ahí está Vamos a mejorarla Uf. Pues es dinero lo que piden, eh A ver Ojo, que el dinero se va, eh Vamos a mejorar Al máximo, eh Y 5000 Uff Se me ha ido, chicos Se me ha ido la cabeza A ver si por aquí experiencia Vamos a jugar, chicos Os voy a enseñar unas partidas En total Más el 4 Me voy a meter en el nivel 17 Veremos el 18, luego el 19 Para poder ir a ese nivel 20 Este último nivel Del club de golf Y nada, vamos a tirarle Aquí estamos con el fusil A ver, la mira Pues Ni tan mal, eh, chicos Y no está ni mejorado uf, uf Me estoy poniendo cachondo Como revienta, eh Aparte del arma que está Guapísima bueno, esto para las distancias largas Ni tan mal, chicos Habría que mejorar la munición Si sí, eso la mejoramos ahora Durante el vídeo Pero esto es una delicia, eh Cualquier... Es que es un disparo Como se carga el gordo De un disparo yo lo flipo ya Espérate, que ni le he dado Vamos a darle, eh ¡Joder! Pues parece que se lo carga, eh, chicos Ahora... Lo vemos con otro y ya salimos de dudas. De momento esto que es. Por Dios. Mirad, mirad el gordo. Le he dado. Lo que pasa es que he le he dado un poco mal, eh. Le das median, medianamente bien. No, bueno, vamos. Pues, ahí está. Que no se escapen. El gordo cae, ¿eh? El gordo cae. Bueno, y esto Uff Uy, Uf, uy, uy Un fallo, ¿eh? Qué chulada de arma, ¿eh, chicos? Esta arma también está chula A, ver, a ver. Espero tener balas suficientes Seguro que sí, porque esta La hemos mejorado bastante Bueno, si la hemos ¿eh? Eh, ahora, por tardar mucho en recargar, ni me he enterado, quería apuntar bien. Y nos hemos comido un marrano de eso. Ojo, ahí entra otro. Con cuidado. Y bueno, pues, pues no tan mal, eh. están cayendo como moscas. Me gusta, me gusta. No eh, muere. Ahí está, ni tan mal, eh, chicos habréis visto, ya aparecen nuevos zombies. Se me olvidó de deciroslo, lo habréis visto. En... Eh, vamos, a ver, sobre todo ese. Ese es el que aparece nuevo. Está partido para la mitad, está chulísimo. Ahí está. ¿Cómo que no me quedan balas? Me cago en la lichi, Me he sin balas. Esto se me, me quema. Para el próximo vídeo estaremos en el centro de la ciudad, chicos, que ni tan mal. Habremos ya pasado el ecuador de niveles. Iremos por el nivel 25, más o menos. Y nada, hasta el nivel 40. Vamos a jugar en este club de gol número 19. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? Con el fusil de rojo será fácil, pues... Si no sabéis, ya os lo digo yo. Las... los, los primeros... Oh, oh. Que me lío. Eh, las primeras partidas en, en cada nivel son fáciles. También. Menos zombies. A raíz que vas pasando niveles. O sea. Esas misiones de esas partidas. Van saliendo más y más difíciles. Ahí está, como veis. Poquito a poquito salen. Fácil, sencillo para toda la familia. El juego no lo es, pero aquí estamos jugando los chicos. Está muy bien, eh. El juego de hacer. Si queréis pasar un rato agradable Os invito a que lo descarguéis está. Si no os dan miedo a los zombies, claro Ahí está, buena Cuidado con este No hemos comentado este... Me gusta este club de golf Está bien, ¿eh, chicos Yo personalmente no iría a jugar Con tanto zombie en el techo Y a ti dame En el pecho, crítico, ¿eh? Por si algo, por si algo pasa Es como nervioso que corren no me gustan nada Uff Tampoco me gusta la La rapidez de munición, ¿eh? O sea, la, la regala Si puedo, la mejor ahora es Que vaya tela Madre vale, vale. Este, este sí me gusta, ¿eh? Es pues que este está mejor al máximo Y como he dicho antes chicos Ya estaría, misión completada Ojo, me dan dinero Y nada chicos, hasta aquí el video de hoy Me vais a permitir que mejore un poquito El fusil de cerrojo, lo que va siendo uh, uh, uh, Que me voy a mejorar Uf, ¿qué? Es que me da para poco eh chicos bueno, vamos a mejorar, por qué no, la munición total, y así me da para poder mejorar también la precisión, en lugar de la velocidad de recarga, que hubiese sido solo una mejora. Y ya con esto, yo voy a tirar para los próximos 5 niveles en el centro de la ciudad, como estáis viendo aquí. Y nada, me despido, como siempre os recuerdo que dejéis un gigantesco like, chicos, me encanta que os encante, que me apoyéis tanto como lo hacéis siempre suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de TheAzed, adiós